Y la conexión entre neuronas se le llama sinapsis. Lo más increíble de la plasticidad neuronal es que no solo se estimula ante nuevo conocimiento, también lo rescata cuando el cerebro sufre un... Hoy hablaremos de la plasticidad neuronal. Creo que es una combinación de palabras poco escuchada, pero aquí lo vamos a explicar. En el capítulo anterior hablamos un poco de las redes neuronales y cómo el tener más conexiones marcaba la diferencia en la inteligencia y no se relacionaba tanto con el tamaño del cerebro. La plasticidad neuronal no es más que la forma en que nuestras neuronas se unen entre sí para adaptarse al aprendizaje o al medio en el que vivimos. A esta increíble habilidad también se le llama neuroplasticidad. Supongo que se preguntarán, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro buscará la forma de guardar esa información y no perderla, pues considera que puede utilizarla en algún momento de la vida. Para lograrlo, libera sustancias que van a favorecer a las neuronas para que se conecten con otras. De esa manera, la información se almacenará ahí. Y la conexión entre neuronas se llama sinapsis. Lo más increíble de la plasticidad neuronal es que no solo se estimula ante nuevo conocimiento, también nos rescata cuando el cerebro sufre algún daño causado por traumas o enfermedades. De esta forma trata de mantener las mismas funciones que se tenían antes, aunque su eficacia dependerá de cada persona y el grado de daño sufrido. Sabemos que el cerebro puede almacenar aproximadamente 2.5 petabytes de información, eso es muchísima capacidad. Sin embargo, como se percatarán, no todos tenemos los recuerdos de cuando teníamos 5 años. A pesar de esa gran capacidad, el cerebro prefiere eliminar algunos recuerdos, ya que no sabrá cuándo estará ante una gran cantidad de información y que realmente la necesite almacenar, así que es eliminada durante el sueño. Ahí entramos a una fase en que la memoria declarativa fija la información recibida durante el día y según un estudio realizado en el Reino Unido, es cuando dormimos que este proceso se favorece. Aquí la importancia de dormir las horas adecuadas. Además, este estudio demostró que al despertar, los pacientes pudieron recordar conceptos que recién habían aprendido en comparación con aquellos que no durmieron de forma adecuada. Claro que con el paso del tiempo y el envejecimiento, algunos adultos mayores van perdiendo la capacidad para aprender algo nuevo, sin embargo, la neuroplasticidad sigue presente incluso en aquellos que padecen una enfermedad neurodegenerativa, como algún tipo de demencia o el Parkinson. Se preguntarán, ¿cómo se puede mantener o estimular una función así cuando ya hay un daño físico? Bueno, se ha estudiado que la actividad tanto intelectual como mental induce la plasticidad neuronal y es por ello que se recomienda que los pacientes reciban terapias no farmacológicas para mantener por más tiempo sus funciones cognitivas. Como acabo de mencionar, esa increíble habilidad buscará la forma de reparar el daño provocado por dicha enfermedad. Así que esa es otra razón más para administrar este tipo de terapias a los pacientes. Incluso todas aquellas personas de cualquier edad se verán beneficiados al realizar las técnicas empleadas en esa terapia. Ahora que ya hemos explicado el término, me gustaría terminar este capítulo con una pregunta. ¿Se imaginaron que la neuroplasticidad fuera esa increíble habilidad? Gracias por escucharnos y no olviden iniciar la semana con las noticias más actuales en neurociencias.